Buen día gente, acá estamos en la laguna Salada Grande de Madariaga. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es sábado 28, 28 de mayo. Qué pescadito sacate hermano, mira lo que esto. Mirá. Impresionante, cerca de 2 kilos. Ándate pescado. Rubén, ¿la está pasando bien? De 10. Impresionante. ¿A quién se lo dedicamos Rubén? Y no sé, a ver. Acá a, los, a todos los compañeros. Bueno, Bien. acá a todos los muchachos. Gracias chicos por haber venido. Acá vamos a mostrar un poco el cajoncito. Bueno, los matungos van saliendo. esto es General Madariaga. Se lo dedicamos para Gabriel del Pescador TV también. Hermoso tronco. Ponelo acá arriba. David. A ver. Presentalo ya arriba. No acá con esa mierda. <risa> <risa> Qué pescado, hermano. ¿Seguimos pescando? Dale Vamos Rubén Viejo no, no, Vamos